Eh, ya que estamos aquí en Peñalén, eh, de poder decir muy orgulloso y muy contento, no, no por poner ninguna medalla, sino simplemente por, por la satisfacción del trabajo bien hecho, que en un pueblo como Peñalén, ¿qué que, que empadronados tenéis? No llega a 80. No llega a 80, eh, se hayan invertido, se estén y se vayan y se estén ya concedidas ayudas entre Diputación de Guadalajara y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por más de medio millón de euros. Entonces. Creo que es romper una lanza en, en favor de decir que no es verdad que todas las inversiones y todo el dinero público, que al fin y al cabo no es nuestro, sino es de, de todas y de todos los que estamos aquí, eh, se destina en gran medida a pequeños núcleos de población y a pequeñas zonas que, que posiblemente no tendrían otras posibilidades que sí tienen las grandes urbes o los grandes corredores, como puede ser también en esta, misma, en esta misma provincia, el corredor de Lenares, el corredor de La Sagra. Entonces, yo estoy muy contento, muy orgulloso y muy satisfecho como representante de la Administración Regional y también con mis compañeros y compañeras que no han podido acompañarnos de la Diputación Provincial de decir que aquí hay un ejemplo claro. No nos inventamos nada, ni estamos en campaña ni dejamos de estarlo en un pueblo como Peñalén y aquí está su alcaldesa, que lo puede ...de ratificar uh -huh. entre la, ambas administraciones provincial y regional... ...se han concedido más de medio millón de euros en ayudas. Sí. Eh, como digo, creo que esto es importante, unido a proyectos como este del de Light River Mine y otras, otros proyectos que hay por la zona, pues hacen que de verdad, poco a poco, también otra medida pionera, como fue nuestra ley de, de, de lucha contra la despoblación aquí en Castilla-La Mancha, pues no sea papel mojado, no sea un brindis al sol que tanto hemos oído y que tantas veces se lleva tanto tiempo hablando, sino que de verdad se, se ejecuten medidas efectivas que permitan el fijar esa población y ojalá con el tiempo el revertir, eh, esa pirámide y esa, esa migración Y que vuelva gente a los pueblos Pero sí decía el otro día Y, y, y me gusta siempre repetir esa frase Que quien viva en los pueblos Tiene que ser porque quiere Porque por una decisión vital de vivir en su pueblo No por una obligación de nadie Ni por una imposición de nadie Porque eso al final nunca funciona Pero obviamente a la vez que digo esto Que nadie se puede quedar en el pueblo Por obligación También obviamente quedar que dar las mismas eh, Oportunidades a las personas que viven en Peñalén que a las que viven en la Gran Vía de Madrid. Los mismos servicios básicos y las mismas oportunidades.